Actitud Social presenta evento de video marketing. Dos expertos en video marketing te mostrarán sus secretos. También habrá networking y juegos con actitud social. Aprendes cómo crear tus propios vídeos promocionales para vender más y mejor. Ponentes Enrique Serrano y Jimmy Aino. Más de cuatro horas muy intensas. Martes 12 de mayo. Actitud Social con Video Marketing. 12 de mayo. Para más información actitudsocial.com